Tener una constitución con perspectiva de género es fundamental si queremos modificar eh, las bases estructurales de la desigualdad eh, que acompaña la vida de las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida eh, y además eh, desde la situación de interseccionalidad, es decir, de, eh, de la desigualdad que se vincula no solo con el género sino que también con la eh, situación socioeconómica, con la etnia eh, y, y, en el fondo, con, con la orientación sexual y otras, y otras condiciones. Entonces, la verdad es que hoy día en Chile estamos en un momento histórico, eh, un momento inédito en nuestro país y con el que, además, estamos dando un ejemplo al mundo, porque el poder escribir eh, la Constitución, la primera Constitución nacida en democracia, eh, con paridad de género en la conformación de la Convención eh, Constitucional, pero además, eh, en el fondo, eh, con, con la posibilidad cierta de consagrar principios y derechos fundamentales eh, vinculados a la igualdad de género y la no discriminación, es, es absolutamente imprescindible para que este proceso sea legítimo, eh, sea democrático y sea inclusivo. En términos generales, es la transversalización de la perspectiva de género en toda la, la redacción de la, de la nueva Constitución, eh, que está también sea escrita con, con lenguaje inclusivo, y por supuesto eh, la posibilidad de consagrar eh, principios, derechos y deberes que son realmente importantísimos para que eh, esta igualdad logre afectar de manera positiva la vida de las mujeres. Eh, por un lado está el cómo se eleva a rango constitucional eh, los, derechos, los tratados internacionales suscritos por Chile, entre ellos la convención el, de la CEDAW de, de, contra toda discriminación eh, vinculada a la mujer de Naciones Unidas. Nosotros como país ratificamos ese, ese protocolo facultativo el año 2020, después de una discusión súper larga. Pero además hay principios que son fundamentales, el principio de la igualdad sustantiva, por ejemplo, porque nosotros en la Constitución actual, efectivamente, tenemos una Constitución que dice en su redacción y reconoce la igualdad formal entre hombres y mujeres, pero eso efectivamente es, es, eh, no es suficiente para poder eh, solucionar las problemáticas que están ligadas a esta, a esta tremenda desigualdad que enfrentamos eh, en, todo, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, eh, un principio fundamental es la igualdad sustantiva y la no discriminación, que significa no solo igualdad legal, sino que igualdad en los hechos y también en los resultados. Un tipo de igualdad sustantiva que obligue al Estado a proteger los derechos fundamentales de las mujeres y a realizar todas las acciones que sean necesarias para eh, acabar con la discriminación directa o indirecta que pueda estar eh, afectando a sus vidas y por lo tanto garantizar eh, su acceso igualitario a las oportunidades, lo que en algunos eh, momentos va a significar también el poder impulsar acciones afirmativas que permitan equiparar eh, esas oportunidades que hoy día las mujeres eh, no tienen en, en toda su dimensión y que las mantiene rezagadas en muchos ámbitos, por ejemplo, el ámbito económico y laboral. Otro principio eh, que también es muy importante eh, que como comunidad mujer vamos a defender fuertemente en esta nueva constitución el, es el reconocimiento eh, social de los cuidados o la corresponsabilidad social. Eh, por, por muchos años, por siglos, sí, décadas, eh, hemos tenido una distribución eh, muy inequitativa, una distribución sexual eh, del trabajo muy inequitativa y eso finalmente eh, de alguna manera impacta fuertemente las oportunidades de las mujeres eh, al momento de ser ellas las únicas responsables eh, del cuidado de los hijos, de los adultos dependientes, de los adultos mayores. Nosotros creemos que la corresponsabilidad social es fundamental si queremos avanzar eh, en igualdad de género y por lo tanto ese principio de corresponsabilidad eh, social de los cuidados también es algo que es muy relevante defender en esta, en esta nueva constitución. Y en términos de derechos, y derechos importantes, derechos fundamentales de las mujeres, por ejemplo, podríamos hablar eh, del derecho a vivir una vida libre de violencia, podríamos hablar del de derecho al trabajo remunerado y la igualdad salarial, eh, podemos hablar también del derecho a una educación no sexista, eh, que está a la base, eh, de todas las, eh, base de todas las discriminaciones que hoy día las mujeres enfrentan a lo largo de su vida, eh, efectivamente se fundan en, ese, en, ese, en esos primeros años de una educación que está llena de estereotipos y que finalmente eh, les impide desplegar eh, todas sus capacidades y todas las oportunidades para sus proyectos de vida. Así que ahí hay algunos ejemplos de derechos importantísimos, y como deberes, por supuesto, eh, también el deber de defender y de consagrar la igualdad sustantiva y, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como un trabajo productivo que aporta a la sociedad. Eh, nosotros en Comunidad Mujer tenemos un estudio eh, que realizamos, que es el único estudio que se ha hecho en Chile, donde eh, le, le, le pusimos valor valor económico a ese trabajo doméstico no remunerado que realizan principalmente las mujeres y llegamos a que ese es un trabajo que eh, al menos aporta un 22% al PIB ampliado. Eso quiere decir que estamos hablando de la actividad productiva más importante del país, más que la actividad minera, que las actividades financieras. Entonces, eh, si vamos a sentar las bases de un nuevo pacto social a través de esta carta fundamental, es indispensable que haya un reconocimiento a este trabajo que realizan principalmente las mujeres y por el cual las mujeres también eh, terminan accediendo a muchas menos oportunidades y bienestar a lo largo de su vida. Bueno, yo creo que eh, las sociedades más igualitarias eh, son sociedades que tienen un desarrollo sostenible eh, mayor, son sociedades que tienen o que brindan mayor calidad de vida a toda su, su población, hombres y mujeres, eh, y a toda la diversidad que componen eh, sus, sus poblaciones, por lo tanto. Para mí es muy claro que una Constitución con perspectiva de género que consagra la igualdad sustantiva, o sea, la igualdad real eh, y la no discriminación, eh, una Constitución que en definitiva garantiza derechos fundamentales para, para las mujeres, eh, es una Constitución que nos permite después en la práctica, cuando, cuando esa nueva Carta Magna tiene que finalmente traducirse en nuevas normas, en leyes, en políticas públicas, es realmente llegar a aquellas a aquel diseño normativo de ley y de políticas públicas que nos permita subsanar las discriminaciones que hoy día tenemos. Por ejemplo, eh, si pensamos en esto que yo comentaba antes del reconocimiento del de trabajo doméstico de cuidado no remunerado o del principio de la corresponsabilidad social en los cuidados, eso se, se traduce, por ejemplo, en otorgar eh, derechos exclusivos a hombres y mujeres con un postnatal obligatorio para ellos, reformando el código del trabajo actual. Significa eh, poder eh, reformar la ley de Salacuna, que hoy día es un, es un impuesto a la contratación de mujeres y una de las gran causal de brecha salarial. Eh, significa también poder compensar a las mujeres por, esa, por ese trabajo doméstico no remunerado, con pensiones dignas para ellas, pensando que obviamente el, el hecho de tener esta carga y esta responsabilidad exclusiva hace que muchas veces tengan que salir del mercado laboral, tengan lagunas previsionales o directamente nunca hayan podido trabajar. Entonces, la verdad es que creo que una constitución con perspectiva de género tiene un impacto muy real en la vida de todos, por supuesto, porque la igualdad de género no es solo un tema de mujeres, sino que es un tema civilizatorio, un tema de la sociedad en su conjunto. Pero evidentemente hay impactos muy, muy importantes eh, que, que, son, que son evidentes. Lo mismo si eh, pensamos en una educación no sexista, de qué manera el acceso a una educación no sexista puede cambiarle la vida a las niñas eh, de nuestro país. Eh, y también la posibilidad de eh, establecer desde la base eh, una sociedad que respete al otro, una sociedad donde, donde se, se establezca la cultura de la no violencia, eh, una sociedad que erradique el patriarcado y ese machismo que finalmente también se traduce en, en situaciones de violencia eh, de género que no son solamente violencia física, sino que hay violencia simbólica, eh, violencia económica y, y, y la violencia finalmente en todas sus expresiones. Lo mismo que la no discriminación, también me parece que son de esos principios que nos van a hacer avanzar realmente como sociedad y por eso estoy muy esperanzada en, en este proceso que iniciamos de escribir un nuevo pacto social eh, para Chile que siente las bases de un, un, una sociedad igualitaria, con desarrollo sostenible, y eh, algo que es muy importante, estableciendo además un pacto intergeneracional. Lo que vamos a hacer hoy redactando esta nueva constitución no es solo para el presente, es para las nuevas generaciones. Es establecer las bases del futuro eh, del país en el que van a vivir nuestros nietos, nuestras nietas, nuestros hijos, nuestras hijas. Por lo tanto, es muy importante que nos comprometamos realmente a hacer las transformaciones que necesitamos para tener una sociedad más justa, eh, equitativa, igualitaria y sostenible. Y, y me parece que otro, otro principio eh, es la democracia paritaria y el deber del Estado de garantizar eh, una distribución también mucho más equitativa del poder. Las mujeres hemos estado excluidas eh, de, de, de los órganos de toma de decisiones del poder en nuestro país, tenemos bastante limitados nuestros dos derechos políticos, porque efectivamente podemos votar, podemos elegir a nuestros representantes, pero nuestra posibilidad de participar en, en, en cargos de elección popular se ha visto eh, muy restringido en estos años. Entonces, yo creo que la nueva Constitución también es una oportunidad para consagrar la democracia paritaria. Y esto significa el poder garantizar el acceso de las mujeres de manera equilibrada a una representación en todos los órganos de poder, en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en los órganos de elección popular, en los poderes autónomos, e incluso por qué no pensar también en su acceso a los máximos órganos de decisión de las empresas públicas y privadas.